Bueno, ahora a, a todos y hoy es día 20 de, de Mars, es decir, fa dos días que va a ser la final del Mundial, al final va a ganar Argentina y facha que vídeo porque va, ese día va a llenar a urgencias porque portave un costipa, me va a a la gola y me, me vas a quedar sin CBU. Y el mente de Capsalera me donaba a Tener, total que vaya a profitar el día Eise, que no ni hay molta y me van a dar, no es mentira, ¿no? ISO, que es cortisona y que antiinflamatorio. Dita ISO porque mmm, un poco una crítica a la sanidad pública, pues no es normal que te donen eh, un meche de capsalera para un mes. Y si pudieran contactar a futuro para poder saber qué está pasando allí en la sanidad, y buscan en Antics Libres y, como no, en Internet, vas a probar la manera. Hemos sido contactados para facilitar información sobre nuestro sistema sanitario. Las nuevas energías y especialmente la Tercera Guerra Mundial en el año 2278 trajo consigo importantes cambios. ¿Tenemos algunas habilidades como estas? Pero la sanidad universal desapareció. Por eso, pedimos, nos enviáis... Casos de modelos prácticos de primeros auxilios. Enviar vídeos de no más de 5 minutos, ya que el ancho de banda interdimensional no permite mayor, mayor duración. Situación 1. Evento deportivo. Crear una situación en la que estáis jugando algún deporte conocido de vuestra época y alguien sufra un posible esguince de tobillo. ¿Cómo atenderíais esa situación en un caso de primer auxilio, también una situación en un golpe fortuito en la cara con epístasis? La sociedad ha cambiado radicalmente. Los niños y niñas de nuestra época tienen progenitores adultos cada vez más mayores. Crear una situación en casa en la que, mientras se está realizando una tabla de ejercicios de tonificación, un posible adulto sufre una posible parada cardiorrespiratoria. ¿Cómo procederemos? Situación 3 La naturaleza todavía nos ofrece alegrías aunque en nuestro tiempo es necesario suplementar el aire que respiramos con máquinas. Crear una situación en la que caminando por la naturaleza o en un parque se produzca un posible golpe de calor con deshidratación y finalmente un cuarto vídeo en la que podamos ver los cambios que ha sufrido la alimentación desde vuestra época a nuestra época enviar un vídeo en la que veamos un primer plato un segundo plato y un postre de una dieta sal saludable y explicarnos por qué esa dieta fue saludable además Comer un trozo y simular un posible atragantamiento. ¿Cómo actuaremos en unos primeros auxilios ante este hecho? Por favor, enviadnos esos vídeos para que sirvan de modelo a esta sociedad que ha perdido toda esa información. Esperamos vuestros vídeos.